Yo, Ricky Darts, 2021 Le duela a quien le duela Pa' todos los días de veras Yo, el que no se hace es el peor intento El que no se hace es el peor intento el que no se hace es el peor intento y ese es mi tormento. Cuántas veces canto la verdad y cuántas veces miento. Si con ira disimulo el miedo y muero yo por dentro, me doy cuenta que del universo yo no soy el centro. Es tiempo de reflexionar, el mundo está muy mal. Porque si yo no soy político, no me tratan igual. Es la verdad, esa maldad que no la pueden ocultar. No les da tiempo para pensar en cuánto nos puede afectar. Desolado me he sentido, humillado sin motivo. Muchos me han querido y yo les he fallado, pero sigo. Porque no importa la plata ni el oro que traigo Lo que importa es si yo me levanto cada vez que caigo Y si fallé me levanté, a veces mal y a veces bien Cuando más solitario estaba mi corazón Canté, no mi hielo crecer Para de esa forma poder llevar la música grabada Con las marcas en mi piel lo mío no son tenis caras, gorras ni anillos Es el rap de los huetares sin un 5 en el bolsillo No es el rap que pone como locos a los carajillos Es el rap que te pone a volar con solo un estribillo Y es así de sencillo, lo que buscamos es unión En el género y el mundo proponiendo una misión No como esos raperitos que pasan en pura guerra Y no logran comprender que de la industria son las perras No tienen los pies en la tierra, se creen cosmonautas Y embrutecen a la población con todo lo que canta. Yo prefiero buena música y guaro la garganta disfrutando de la vida porque no caí en su trampa pues tengo criterio yo soy un hombre serio que pasito a pasito va construyendo su imperio alguien que detesta la mentira y el misterio Alguien que es real desde la cuna al cementerio Yo, héroe sin capa, mentira las destapa Real Rapa, hippie japa, Cartago si está en el mapa Y se escapan esas rimas que relata este cantante Combinadas con un ritmo bueno es algo fascinante Mi mente yo la tengo abierta como una sombrilla Soy latino como el pisco, el pozol y la tortilla Desde chamaquito me he sentado yo en la puta silla Y he sentido las escupas de todos los que me humillan Pero tengo compañeros que siempre me acompañaron Aunque nadie sea perfecto a mí nunca me me defraudaron y por eso les dedico esta canción Ellos saben quiénes son y han andado con dardos por las calles de Babilón Quienes son los que me han ayudado a no desfallecer Y aunque estuviese moribundo no me dejarían caer Quienes darán agua cuando no pueda saciar mi sed Quienes de su plato sacarán algo para comer El que es real es porque puede serlo, no porque lo anhela No es el falso que quiere a todo el mundo bajo su suela Es aquel que ve la vida y el tiempo como una escuela Aquel que ya ha montado al fucking toro con escuelas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 Tengo la llave, las rimas no me caben